Que por primera vez estoy celoso. ¿Saben por qué? ¿Por qué Porque paseando yo no puedo ver esto. Mi amor, estás en culo. ¿Qué <risa> haces ahí? En una vidriera. Estás en sí, culo. Sí, no pipi. Desde mañana mañana ¿Qué? voy a subir fotos a mi Instagram eh, con una tanguita de cande. <risa> ¿Ok? Con una tanguita, un boxercito. ¿Está bien? Mano. En boxer. Desde mañana fotos en boxer. No, sí, no. sí, sí, sí. Bueno, y así es la vida, mi amor. tan distinta pues adentro de ti otra mujer no golpees a la noche no golpes a la playa no golpees a la lluvia hola hola bueno en unos minutos vamos a estar en el programa con amigos así así que conéctanse en, en que canal cc Es mi hijo. Sí. ¿Qué, Miki. Oh, no, Miki. ¿Qué? Yo me caigo muerta, caigo muerta. Monos. Monos. ¿Hacen algo? No. Chiqui. Chiquitos. Ah, se montan, se. Mira lo que es esto. Ay. Lo trato como perrito. Sí. Mira, venga, venga. mira, ven aquí, ven. Ay, Ay mira, salta. de Harry! Venga. Ahí va. ¡Ah! <risa> <risa> tengo un telefonito, por favor, que me sirve increíble ya. Bueno, lo tengo en la funda ahorita, porque me la acaban de arreglar estos güeyes. Están aquí en Argentina, en Buenos Aires y en muchos lugares. Así que si se les rompe su telefonito o algo así, vénganse para acá porque estos güeyes la tienen clara. Por suerte hay un solazo hoy. Hoy nos agarró en el pan de azúcar el tema del sol. Estamos. <risa> <risa> Pásame amigos, cuando el río gente se entretiene con lo que hay. ¿Estás escuchando la radio? Chicas, me encanta el mono este. Ay no, chicas. Es eso. ¡Sí, Meli! ¡Sí, la Lupi! Y el gorjito. Me Se No, gracias a vos por deleitarnos con tus canciones Chicos, son las 9.42 de la mañana y yo me levanté para venir al gym O sea, esto es tener compromiso, señoras y señores Esto es compromiso <risa> no. Pero, hostias, que estamos a las nubes. Que estamos viajando. Viajemos con la música. Disfruta de tu viaje, tía. <risa>